Con más fuerza desde el 1 de abril, muchas empresas han cerrado sus puertas y han entrado en ERTE. ¿Qué es un ERTE? Si una empresa cierra o limita su actividad por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción debido a una causa de fuerza mayor, en este caso la pandemia del COVID-19, la empresa puede suspender los contratos de sus trabajadores y trabajadoras o reducir su jornada laboral mientras dure esta situación excepcional. Ahora te preguntarás un montón de cosas. ¿Cómo funciona un ERTE? ¿Tengo que hacer algún trámite? ¿Recibiré mi salario? ¿Cuánto cobraré? ¿Y si no llego al mínimo cotizado? Cuando termine el ERTE, ¿cuál será mi situación en la empresa? Todas las respuestas en nuestro blog.